fundador de Recover, catador gastronómico, miembro fundador del colectivo de arte Segundo Piso, cuasi bailador profesional, el gran y maravilloso Omar Barquet. Gracias. ¿Qué onda Omar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí Qué y de conocer a la comunidad de los, de los que no son zombies. Como tú. Exacto. <risa> ¿Qué sientes cuando piensas en no ser zombie? Eh, estar atento, estar vivo, estar activo, estar este, empujando. Eh, sí, Digo, y me gustan las distracciones, pero creo que hay distracciones que apagan el alma y hay otras que, que la activan, ¿no? Entonces las considero para el aprendizaje. Creo que la gente que no son zombies es gente que está atenta y que está queriendo construir, generar eso. Cuéntame, ¿qué, ¿qué haces tú ahorita para mantenerte en no zombie ¿Qué estás creando? ¿En dónde te mantienes? ¿Dónde está ahorita tu cabeza? Pues está en muchos lugares. Justo creo que ya lo dijiste. Estoy como siempre en, con varios tentáculos puestos en varias cosas. Eh, eh, aprendiendo de muchas de muchas cosas que me interesan seguir explorando. Y eh, ahorita platicaremos más a detalle como, como de todas estas emprendimientos, etcétera Pero sobre todo estar muy ocupado. Acabas de tener ahorita una exposición en, en, en tu tierra, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, se, ¿Cómo fue? Pues bueno, estoy muy contento que pasó. Son cosas que no pensé que iban a pasar o que iban a pasar, tal vez ya un poco más chaborruco. <risa> eh, Chetumal, de la tierra donde, donde nací, crecí, y posteriormente pues, eh, me mudé a Cancún, a los 10 años, después Mérida, después vine para acá a donde llevo 20 años. Entonces, básicamente, todo mi camino eh, profesional y formativo eh, se ha dado fuera de mi tierra. Sin embargo, muchos de los recuerdos o cosas que alimentan el imaginario de mi trabajo provienen de haber nacido en ese lugar y de las cosas que yo observaba ahí. Creo que tengo, soy de esas personas que tienen una memoria muy, eh, tengo muy buena memoria. Entonces, este, mucho de lo que recuerdo de mi infancia sigue apareciendo o lo sigo jalando a mi trabajo. Creo que determinó mucho de mi identidad y, y volver a mi tierra 30 años después de hacer un, sh un show eh, fue muy simbólico para mí y sobre todo para mi familia también, saber un poco qué estoy haciendo, sentirlo y un show con un apoyo increíble, o sea, un show muy bien producido, no algo como que se hace nada más medio a la ligera, un poco medio atrabancado, como no suele pasar en provincia. A los que somos de provincia sabemos que el apoyo en cultura es bastante limitado o está dirigido hacia hacia otras prioridades, los recursos. Entonces, eh, fue, una, fue muy afortunado poder, poder realizar esta exhibición. Estoy muy contento. ¿Qué fue lo que presentaste? Eh, es una selección de obras de diferentes, de diferentes épocas, justo obras muy recientes, son, el, digamos que la columna vertebral de esta exposición, que incluye unas pinturas hechas con diferentes medios, eh, son pinturas sobre madera, que son de formato grande, 2 metros 44 por 1 metro 22, son seis piezas de ese formato, y que están ligadas de alguna forma a la poesía, también ah, tienen eh, como impresiones digitales de radiografías que hice de caracoles y diapasones, y eh, tienen pintura, entonces… En esas mismas obras ya hay una conjugación de diferentes procesos. Son obras muy recientes que se mostraron previamente en el Museo del Palacio de Medicina, en una exposición que hice en diálogo con el artista Raúl Cordero. Y eso le dio una estructura a la exposición. Y de obras de diferentes años, como del 2016 para, para acá, como de los últimos cuatro, tres, cuatro años, seleccionamos una pequeña constelación de trabajos, que de alguna forma interpretaban muy claramente mi relación con Chetumal y el Caribe. ¿no? Y cómo, ¿Cómo estoy imaginando recordando el Caribe y cómo lo estoy reinterpretando? Básicamente, es, wow. incluye videos, incluye eh, radiografías, incluye objetos y joyería, eh, las pinturas y una escultura que es una cama que está intervenida con espejos y con unos vidrios azules. Esa pieza, que es la pieza principal de, la, de la obra, está increíble. Muchas gracias. La, hace, de, de hace algunos años, ¿no? Sí, es como del 2015 esa pieza. ¿Cuál, me estabas ahorita comentando, ¿cómo es ese, ese trip del de mar, el reflejo? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, pues um, en esta idea de estar constantemente dialogando con... con cómo percibo el pasado que viví, la, la memoria personal, la memoria familiar, la memoria del contexto. O sea, empiezo como a ampliarlo como gradualmente, como algo más universal y que no sea únicamente hablar de mis anécdotas, sino como, como hablo de mis anécdotas a través de filtros o de cosas que permitan que el otro tenga un contacto con ellas, que le sean más familiares. Y la idea de trabajar, por ejemplo, mi forma de abordar la escultura como esta pieza, eh, tiene que ver mucho con objetos encontrados o desechados, que posteriormente los, los reconfiguro en… Una cosa que pasaba mucho en mi tierra o es un tema como con el que yo sigo trabajando mucho, insistiendo mucho, es la idea de la tormenta o de los huracanes. Crecer en el Caribe implica de pronto estar rodeado de esta bellísima naturaleza, un paraíso de un mar precioso, pero también tiene como un lado dark, ¿no? que pueden ser ciertos tipos de enfermedades o la violencia misma del clima al, al volverse este, en huracán, ¿no? Entonces hay una fragilidad y había una serie de, de anécdotas que, que yo lo que hice fue empezar a organizarlas en diferentes fases y me interesa mucho como irlas eh, vinculando a lo que yo viví, pero también abriéndolas hacia afuera de diferentes maneras en diferentes medios. Siento que no todo lo que, o sea, que no puedo decir todo en una sola forma. Entonces empecé a encontrar muchas formas y a jugar con la idea de la variación para poder ir diciendo cosas similares, pero irles dando una evolución. Y... Organicé un proyecto que se llama Ghost Variations, que básicamente toma la forma de una sinfonía, organiza toda todo mi creación en, en diferentes etapas, diferentes capítulos, diferentes intensidades. Y el eje o el tema principal es este huracán que viene, arrasa, y después de que arrasa se reconfigura y después de, se diluye, y del cual, posteriormente, ante ese proceso, vuelve a brotar gradualmente la vida. Entonces, es como un tipo de renovación que pasa, eh, de proceso de transformación. Y la idea de esta escultura en particular, ubicada dentro de este proyecto, sería como derivada de la parte de las inundaciones. Una vez que pasa la tormenta, quedan muchos estancamientos de agua, quedan muchos charcos, la gente eh, utiliza bloques, ladrillos, o en mi casa, por lo menos, subíamos encima de la mesa más, más vieja, subíamos la otra mesa chida y encima subíamos eh, el ropeo. O sea, veíamos de qué forma hacer como ahí pirámides para que se destruyera lo menos importante y se conservara lo más importante. Y, este, y posteriormente a eso, pues, tirábamos a la calle o afuera, en el garage o lo que sea, todo lo que ya se había jodido y humedecido. Y, este, y esas eran las cosas con las que yo luego jugaba. O sea, yo recuperaba esos, esos muebles, esos pedazos de madera y construía mis laberintos con mi carnal o ahí veíamos que hacíamos, ¿no? Entonces, este, me es muy familiar trabajar con las cosas que se desechan, que quedan transformadas por el clima, la humedad, el desgaste y darles como otro sentido. Entonces, en este caso me encontré una cama tirada aquí en la ciudad, la, la vi desde que la vi, dije yo algo tengo que hacer con esto, la guardé y este, ni como tiempo después fui maquilando la idea casi dos años, y un día me dijeron, hoy hay una expo aquí en la galería, en donde trabajo aquí en Arronis, en la Ciudad de México, y pues tuve un mes para desarrollar la pieza, y, y más o menos ya había, te digo, pensado un poco, y había hecho una pieza también, que era una, una mesa, que tenía un espejo en el piso, entonces de ahí venía un poco la idea de que el, el espejo en el piso podía representar, esta idea de charco, o esta idea de inundación, o sugerirla ¿no? y darle como un twist. Entonces, eh, hay una historia detrás de estas piezas, pero hay un formalismo que las acompaña, que, que las hace como integrarse, a pesar de que se hacen en años separados, todas están como bajo el mismo guión o bajo el mismo lenguaje formal. ¿Eso lo planeaste desde el inicio? ¿Eso de pronto va ocurriendo? ¿De pronto le vas encontrando, oye, mira, ya había hecho esto, que conecta con esto otro y te das cuenta que estás haciendo cosas sin planearlo tanto de esa manera? ¿Cómo funciona Las todo Las dos, eso? o sea, al principio al principio no lo planeaba, sino que fue sucediendo, como dices tú, o sea, eh, comparado, yo lo comparo mucho como a una baraja o como a un juego en el que uno puede hacer cosas diferentes y, o tienes diferentes lecturas de, un, de una serie de, de elementos, ¿no? Eh, entonces, yo sentí que ya tenía una, una aproximación a pintura y un lenguaje en la pintura y luego tenía muchas ganas de empezar a implementar ese lenguaje de pintura llevarlo a la escultura y otras cosas, así como gradualmente, pero a veces en esas investigaciones, sobre todo cuando estás en etapa formativa en la escuela, parece que las cosas son muy ocurrentes y de pronto están muy dispersas, y te genera siempre ese conflicto del que mucho, que mucho arca poco aprieta, o que las cosas no tienen conexión, y que están muy de desligadas, y, y no tiene sentido, o fue muy gratuito. O sea, había como esta etapa de mucha autocrítica eh, en la escuela, y eh, que fue fabulosa. También fue muy eh, fue formativo, como estar como explorando mucho, pero luego también cuestionando mucho por qué querías hacer todo eso. Y justo eh, tiene su pro y su contra, pero creo que la cosa que fue muy interesante para mí fue sentarme a escribir. Yo agarré mis, siempre tengo como libretas de trabajo, entonces en esas libretas me sentaba a escribir y me sentaba a pensar de dónde venía la necesidad de ciertas cosas que yo estaba haciendo y cómo las podía ligar. Algunas que formalmente son muy diferentes de otras, pero están ligadas a través ya sea de una narración o de una, eh, digamos, anécdota o están ligadas dentro de un cuerpo de trabajo más complejo. Y ya cuando te das cuenta de que hay una cosa que puedes ligar con otra, aunque el resultado sea súper distinto, o que las puedes organizar como un mismo tema, pero tienen diferentes formas de exponerse, o de salir, o de, de ligarse, siento que te da, como artista, una libertad, te da como una amplitud. Eh, entonces, más o menos fue un poco de las dos cosas. Fue como encontrar en el mismo trabajo como ciertas soluciones o ciertos puntos de partida y decir, órale, ya vi que esto va por acá, lo voy a aguantar o lo voy a, lo voy a exhibir, aunque la gente no entienda ahorita o la gente que conoce mi trabajo sobre todo, diga, oye, este güey, ¿por qué está haciendo esto? Pero yo sé que luego ya vi que va a haber una serie que va a continuar dándole poco a poco más consistencia a, esa primer, a ese primer encuentro o ese primer accidente o esa primera solución, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, siempre hay una pieza o algo que sucede en el proceso creativo que te da una pauta y yo okay, que la encuentro, veo que todavía no tengo el cuerpo para hacer como todo un trabajo con eso, pues de repente digo, ok, la voy a exhibir acompañada de esto otro y ya poco a poco como que voy haciendo un camino donde las cosas se van conjugando con esas variantes. ¿no? Que de esa manera, bueno, todo esto que estamos hablando, lo, lo dijiste ahorita, es este... Gran proyecto multidisciplinario, eh, ¿no? multiplataforma, incluso lo podría sí. llamar también, que es Ghost Variations, ¿no? que lo iniciaste en, 2000, en 2013. Sí. Eh, ¿Qué fue lo que lo inició? Eh, fue un poco como la, justo esa idea de, de estar hablando de algo como un huracán y de cómo era tan. algo muy romántico, si quieres verlo así, como la inmensidad de la naturaleza nos, nos arrasa. Eso viene de una experiencia personal. Eh, básicamente es el punto de partida, es un recuerdo que tengo durante una, un huracán en, en Cancún. Mi familia y yo teníamos una, en ese momento, una palapa de madera donde vivíamos, porque estábamos recién mudados a Cancún, nos fuimos de y aunque en Chetumalia había pasado eh, huracanes, inundaciones y todo esto, eh, en Cancún es donde siento que tengo como esta especie de iluminación o experiencia ahí medio más... Eh, eh, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero simplemente recuerdo esta sensación de estar no zombie, de estar muy este, atento, muy abierto. Eh, estaba en una hamaca mientras estaba pasando una tormenta y teníamos esta palapita de madera y nos mudamos a dormir todos al mini super que teníamos, que sí, ese sí era de, de concreto. Y <risa> mi hermano dormía arriba de una nevera, yo dormía en una hamaca, wow. mi otro hermano en otra hamaca. O sea, todos nos apachurramos ahí para pasar la, el huracán y el, el viento golpeaba de una forma muy fuerte la cortina de metal, entonces hacía un sonido como de latigazos, ¿no? No teníamos electricidad y estábamos solo con velas, y yo recuerdo estar meciéndome en mi hamaca y entrar como en una especie de trance, escuchando el sonido de la hamaca, el sonido de la tormenta en la cortina, y en la radio estaba el piano de Chopin sonando como destellos. Entonces... Me acuerdo de la sensación que tuve de estar como en un lugar donde yo podía percibir todo. O sea, como la oscuridad o las sombras y todos esos estímulos contrastantes. Yo estaba como en un trip con eso y, y no conocía las drogas. Entonces estaba yo como qué pedo está pasando aquí. No se escucha muy loco esto. Ya después muchos años, cuando empecé a buscar como a casi que a rascar de dónde soy, de dónde vengo, de qué quiero hablar con mi trabajo. Eh, en algunas clases de, de la escuela nos decían, es importante que encuentren experiencias vitales, nos decían como cosas que les marcaron o que recuerdan, casi que traumas, o cosas que, que ustedes sienten que son muy importantes, ¿no? Y apareció un poco esta, esta, este recuerdo como algo que empecé a perseguir con todo lo que hago en mi trabajo. O sea, dije, ¿cómo puedo utilizar dos o varios como elementos muy contrastantes, pero lograrlos conectar, como siento que se conectó esa experiencia en, nada, esa experiencia que tuve en, eh, con la tormenta, entonces de ahí empecé a como a desmembrarlo, dije, ok, la tormenta, el sonido, la idea de la sombra, este, como todos esos elementos, y pues fue ahí donde empecé a hacer mi baraja de cosas con las que quería jugar. Entonces el proyecto Ghost Variations se articula como a partir de esto, de justamente este proceso donde desde la memoria, que no es solo mía, sino lo converso, converso los recuerdos con, con mis tías, con, mis, con mi mamá, mis, mis este, primos, cómo ellos vivieron esa misma experiencia y cada uno me da diferentes elementos, por ejemplo, mi tía habla mucho del sonido, como así el viento, o del sonido de las ranas después de las inundaciones, porque vivimos en una zona casi que es como un pantano, entonces… Este, el canto de las ranas y la forma en la que se comunican o los insectos, etcétera, todos esos elementos me, me dieron claramente la idea de, oye, yo no puedo trabajar esto dibujado, esto tiene que ser con sonido, acompañado de otras cosas. Y en, al, al intentar representar este tipo de cosas, fue donde mi lenguaje se vio empujado a improvisar, a, a colaborar, a ampliar los recursos o técnicas que yo utilizo, y, y a plantear estas imágenes casi que fantasma o memorias como puntos de partida de algo que quiero perseguir pero no ilustrar, o sea, no pretendo poner sapos cantando, sino como, que, que, que, o, o, ¿sabes? O sea, es más bien como tomar esa idea de la, por ejemplo, la cacofonía, de cómo hay elementos en un espacio que pueden generar cierto ambiente o cierto tipo de, de, de experiencia física o resonancia, entonces a partir de eso empezar a ver cómo lo desarrollo y eso me empuja Abrir el trabajo, ¿no? Ahorita que, que mencionas, que me parece interesantísimo que tu, pues, tu investigación y tu mismo proceso te lleva a conectar, creo, con tu familia, ¿no? Y, a, uh -huh. y abrir ahí o fortalecer lazos, creo que eso es muy interesante. Eh, platícame cómo ha sido la relación, cómo te ha ido evolucionando esa conexión con tu familia desde el inicio, ¿te han apoyado? ¿Han estado ahí con tu visión? ¿Cómo ha ido creciendo todo eso? Eh, pues es, es bien, bien, bueno, ha sido muy natural, nunca como que había en mí desde niño como un arma muy libre y muy este, expresiva, no o sea, muy creativo desde chavito o sea y no, no, no existía o no existe en mi contexto una escuela de artes donde te puedas formar, ni siquiera yo hasta los 18 años ni siquiera sabía que había una carrera o sea, tenía que estudiar eso, yo pensé uh -huh. que era gente que lo hacía y así se desarrollaba o sea para mí había todos eran autodidactas claro. no sabía de Miguel Miguel Ángel o de ningún clásico o sea mi educación visual viene de las portadas de los discos de música clásica o de, de ver MTV o como más cercana a eso eh, como si hablo como de un desarrollo cronológico de cómo me fui volviendo hacia el arte cómo mi familia fue apoyando eso eh, pues la primera cosa es que había un chingo de discos en mi casa este, mi mamá compraba, las, las, eh, compraba estas selecciones del Reader's Digest, o oh, no sé si lo pronuncié bien, pero algo así. Este, y compraba cosas, enciclopedias, cosas para niños. O sea, ella siempre buscaba como... Mi mamá decía, pues como yo no sabía, pero te quería dejar ahí las cosas y que tú las descubrieras. O sea, te lo dejaba ahí y pues tú ya ahí ves cómo como este, como lo vas haciendo, ¿no? Como si te gusta o no te gusta pero mi mamá simplemente como que le daba curiosidad y no te decía, te metía a clases de esto, sino que lo dejaba ahí y si veía que te prendía, pues ya luego te veía cómo te encaminaba a algo. Y, este, y pues tampoco tenía mucho tiempo, tenía cuatro hijos bien desmadrosos. Entonces, este, y en la selva, así básicamente. Entonces, éramos muy intensos todos muy juguetones y todo, y una de las cosas que más recuerdo también es crecer cerca de Belice, al lado de Belice, teníamos una influencia importante de la música negra, eh, ska, los inicios del ska todavía se escuchaban mucho en la radio ahí en Chetumal, eh, ahorita está muy dividido, pero en ese momento o sea, había más conexión con esta parte del Caribe, eh, nosotros hablamos del Caribe mexicano como un terreno, no como una cultura yo siento que no hay cultura caribeña, básicamente, y a eso, se, se, cuando yo era niño, se fue cerrando en los ochentas, pero antes de eso había muchísimo más eh, gente de color en, en toda la zona de la, riviera, de, perdón, de la costa del Caribe Mexicano, en la bahía de Chetumal, eh, ahí había una migración, ¿no? una colonia inglesa, pero había mucha gente de India, de otros lados, uh -huh. este, árabe, gente árabe que desde donde proviene mi familia, que de, se desarrollaron allá, pero con esta idea de la identidad y de México y de la frontera, pues como que ellos también empezaron a ver más hacia adentro que seguir dialogando. Eh, pero la, la, la onda de crecer en Belice fue súper importante para mí. Tengo una relación muy importante con la música, como me comenté, pero también con el baile. La idea de crecer con niños y bailar con niños en Belice, sin camisa, en el lodo. O sea, es de los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida. <risa> wow, qué hermosa porque, imagen. Porque, porque, porque sí, porque era como una libertad y estar ahí jugando con gente, no tener ningún tipo de preconcepto de eso, de color, de que son pobres, o más que tú, o más que, menos que tú, o tienen más dinero. O sea, era como un mundo nuevo. O sea, simplemente era cruzar la frontera y estar en la selva y bailar con estos niños y celebrar con ellos. Y sentir esta cosa de, de la intensidad con la que vive en la música. ¿no? Entonces, creo que mi primer sueño fue bailar. O sea, por eso fue mi primer sueño bailar y siempre bailábamos. Mi papá en algún momento este, era representante, de, según esto, de artistas, pero wow. de cabaret. Oh. Por decirle de una manera. Entonces, hacían en la sala de mi casa, hacían los ensayos. Toda esta gente negra tragaban fuego, hacían acrobacias, bailaban, hacían striptease. Y yo veía todo eso, pero el show de opening éramos yo y mi hermano bailando ahí. O sea, era como mi papá siempre nos empujó a la pista de baile y a no tener vergüenza. Entonces esa fue una cosa que hasta el día de hoy me encanta. Cuando tengo la oportunidad, pues bailo. Sino que eso... Mucho. Es algo, por eso cuando te presentaba lo mencioné, porque es todo un deleite agarrar fiesta y verte bailar, ah, porque si no, bailas con madre, güey. Me gusta divertirme y el, y el baile es, y es muy liberador para mí, a nivel alma, a nivel todo. Entonces viene mucho de esa etapa, pero curiosamente después de esta etapa como de niño, de perseguir la idea del baile, pues la música se fue metiendo muy profundo a, pues, a mí, ¿no? Y, y empecé a agarrarle amor a toda la música que había en mi casa, desde la música clásica hasta... Este, alguna que otra cosa de jazz que llegó a tener mi mamá por ahí. Y luego mi papá tenía una colección de reggae, de, ¿cómo se llama?, de ska, de calipso, de soca, eh, de punta rock, de todos los ritmos que son oriundos de la zona garífuna, Honduras, Belice, El Salvador este, y de Centroamérica, no Honduras, toda, esa, toda esta como cosa caribeña. Eh, está, bueno, Jamaica, todo eso está muy metido como en mi oreja. Sin embargo, creo que por marcar una distancia con mi jefe y agarrar mi onda, pues yo me empecé a clavar mucho más hacia el rock. Y también escuché muchísimo Beatles, Led Zeppelin, Bee Gees, habían cosas de disco. Pues a mí todo me gustaba, entonces todo eso fue como muy formativo para mí. Eh, y hasta el día de hoy sigue siendo una de mis pasiones coleccionar discos. ¿Cuántos pero lo, tienes? Como ahorita como dos mil, dos mil doscientos, ahorita no he contado, <risa> pero tengo un chingo de discos por ahí. Y este, y la parte que me parece más como curiosa de esto fue que de lo que de todo eso, lo que más me quedé fueron las imágenes que venían en la música, o sea, las portadas de discos, las fotos, como el diseño, todo eso fue algo que, me hizo soltar la idea de volverme hacia el baile o volverme hacia, hacia, hacia la música a tocar más hacia la parte visual de la música. Entonces, después fundé un proyecto que se llama Recover, que tiene que ver con justamente esto, pero antes, pues mi camino hacia volverme artista plástico fue tratar de perseguir cómo estar en la música o cómo tener la música en mi vida. No, no solo escucharla, sino cómo participar. Y en Chetumal, pues no hay nada, no se graba nada, este, hay gente, hay bandas, pero pues yo estaba muy chavito, cuando me mudo a Cancún, empiezo a, a este, ya entrar a la secun, a la prepa, y ahí empiezo a coleccionar discos y CDs y cassettes, y, y mi hermano empieza a tener la misma pasión, mi hermano Iram, y pues en un punto él y yo fundamos una banda, y pues la banda era de metal, así onda más sepultura, pantera, sí. o sea, nos empezó a gustar un chingo eso, y empezamos de la nada, a tocar, así, a echar desmadre. ¿Qué tocabas? Y yo la guitarra, maletísima, la verdad. <risa> maletísima, pero hacía alarmas. Mi hermano dice que yo hacía alarmas. O sea, todo sonaba alarma. La misma madre ahí, repetida. Pero, pues, me imaginaba una música más experimental, pero no había escuchado nunca música experimental. O sea, la, la forma en la que ahorita nos llega la música es muy ágil. Antes era un pedo conseguir claro. una rola. Claro. Déjate de un disco, una rola. sí Entonces poco a poco así entre cassettes o cosas que llegaban a irnos rolando, pues iba, se iban consiguiendo los cassettes, mi hermano y yo empezamos a agarrar un gusto más hacia lo pesado y descubriendo bandas como eso, Sepultura, Tool, este, Creator, Metallica y todo eso, pues empezamos a, a tratar de hacer nuestra onda y él sí toca poca de la batería, entonces sonaba chido, pero yo era un cualquiera. Experimental, era experimental. Pues, sí, ¿no? y hasta el día de hoy en muchas cosas a las que me aproximo con el sonido, me aproximo con mucha curiosidad, con ganas de aprender, no soy especialista en nada de eso, uh -huh. más bien desarrollo algunas ideas para tratar de darle un carácter y pues trato de apoyarme con gente que sí sabe y trato de aprender de ellos, es como mi pretexto formativo, la neta, como lanzarme a colaborar es un pretexto como de wey, me tengo que poner al tiro, tengo que aprender, tengo que trabajar con esta persona, porque normalmente yo solo en mi día a día no le doy todo el tiempo, la disciplina que debería tener para poder clavarme y dedicarme a la música, pero tampoco lo he querido, solo la quiero explorar y quiero ver cómo pueda alimentar mi trabajo. Entonces colaborar y aprender a tocar con mi hermano fue un poco así, ¿no? vi que él tenía el talento. Yo no lo tenía, pero yo tenía varias ideas y poco a poco fuimos desarrollando cosas. Nunca grabamos nada, no pasamos de ensayos, en, y ensayos muy divertidos en casa, llenos de gente, de invitados. Pero en el proceso de querer yo ponerle nombre a la banda, de hacerle un logotipo, pues me empecé a imaginar como, como Adam Jones de Tool, ¿no? que nunca fue un guitarrista tan virtuoso, pero es un tipo que, que sabe armar bien rolas. Eh, pues era mi sueño, nunca obviamente toqué así. Pero, pero perseguía a alguien como él, alguien que yo pudiera alcanzar técnicamente, pero sobre todo me, al, me alucinaba que él era director de arte para películas y cómo eso le dio toda la estética a Tull, ¿no? cómo tenían todos estos videos hechos por él, esta dirección de arte, etcétera, las portadas. Y eso fue como lo que yo dije, ok, eso es lo que yo quiero hacer. Y, lo, y cuando me ponía a hacer collages o fotos en la prepa, me di cuenta que fluía. Cuando tocaba guitarra me costaba un chingo, entonces dije, voy mmm, por acá, ¿no? Al estar hablando de todo esto, de cómo la música está conectada a ti, hay tres, hay, hay, a ver, vamos a tres puntos. Punto número uno, háblame de Recover. Ajá, okay. Bueno, Recover es, este, es una iniciativa que surgió justo por este amor a las portadas de disco, como eh, para mí fueron mi camino hacia mi formación, hacia el mundo de las imágenes, eh, después, bueno, toda esta cultura, como MTV, de ver videoclips, etcétera, también alimentó un montón de imaginarios, pero hay algo con la imagen fija o con la idea del gatefold de los discos, del, del picture disc, que a mí me impactaron mucho, o sea, fue mi primera aproximación. Los discos de música clásica con toda esta cosa de pintura, este, Van Gogh, eh, Gauguin, muchos de esos pintores yo los conocí así, porque cuando los veía en las enciclopedias eran imágenes pequeñitas, ¿No? Mi cuadro, uno de mis cuadros favoritos era un cuadro de Goya y, y era una imagen así chiquitita, ¿no? en blanco y negro. Ya después, verlos en formato vinil era como algo que me impactaba más. Y hasta el día de hoy, bueno, siempre me ha sido mi formato favorito. Eh, por ejemplo, el, el. Entonces, de ahí más o menos surge el. el ¿Cómo se llama? Eh, la idea de hacer recover. La idea de hacer recover justamente surge del, del tomar las portadas de discos y abrir a los demás esa misma iniciativa y esa curiosidad, porque es un fenómeno que a muchos artistas que conozco o con los que estudié eh, les fascinaba, o sea, era un tema muy importante, cómo descubrieron cierto tipo de estética o cierto tipo de diseño o de contenido visual a partir de su conexión con la música. Eh, entonces, uh, abrí hace unos años. ¿2011? En 2000, no, en 2009, 2009 se abrió. Okay. Eh, de, teníamos una reunión de amigos que se llamaban los tops. Básicamente, eh, llevábamos, eh, íbamos a un, al taller de Ernesto Alba o a mi estudio, o al, llevaban un proyector, poníamos una compu, poníamos YouTube y empezábamos a hacer un setlist según cómo íbamos llegando. Y casi todos eran artistas. Entonces hacíamos la botana, los chupes, llegábamos, proyectábamos y, pues conforme ibas llegando, te ibas poniendo rolas, pero escogíamos un tema. Por ejemplo, top soundtracks. Entonces, pues ponías la rola de tal película y luego el güey de tal película y la presentabas y así íbamos haciendo, íbamos compartiendo música. Pero después empezó a tener alguien una torna. No, pues yo tengo unos discos por ahí, ¿no? Pues Entonces cada quien llegaba con sus vinilos. Y no se crean, o sea, ahorita está de moda otra vez el vinil, pero hace unos, unos añitos pues estaba todavía difícil encontrar que las partes, las agujas y que, la, o sea, y que los discos estaban en 20 pesos, 10 pesos y estaban todos puteados, pero los podías comprar por las portadas o por lo que sea, ¿no? y era una nostalgia, ahorita ya es tendencia, pero en ese momento pues estábamos con la nostalgia y, y cómo se llama, y pues hacíamos los tops, las reuniones para, para esto y surgió la idea de oye güey, pues vamos a hacer una expo de portadas, y pues sí, bueno, ahora le va, yo le entro, yo le entro, yo le entro, pero échenle huevos, así como hay que poner, hacer unas chidas, no nada más como ahí. Y también nos dio como un poco hueva hacerlo entre nosotros, en el estudio de uno, o sea, como esas reuniones, sino como de, pues vamos a, a ver quién más llega, ¿no? Entonces yo, me, yo tuve la iniciativa y en ese momento andaba con el pie roto y no tenía más tiempo encerrado en mi casa. Y dije, a ver, güey, yo voy a redactar una convocatoria sencilla, no había Instagram, la mandamos solo por Facebook. Y la gente empezó a inscribirse en Facebook, o sea, te metías al muro, ponías la portada del disco que querías hacer, disco, la original, la citabas y ya. Ya estaba apartada, ya nadie podía ser la misma que tú. Entonces, eso fue también como una oportunidad de conocer un chingo de música y de empezar a ver gente de un chingo de edades y gente que no era artista, que podía participar en un proyecto y que pues tenían formas súper bizarras de acercarse a la imagen. O sea, un chavo que es como artista biólogo hizo una pieza viva. Básicamente. Y la reinterpretación que hizo fue sobre Middle de Pink Floyd, que es este Gustavo Gómez Brechtel, a quien mando un saludo, y él fue quien, quien bautizó Recover como Recover en esa reunión. No, pues se debería llamar así por la idea de volver a recuperar, pero también la idea de volver a coberear o de volver a hacer un remix, un, un, casi como un remix visual de una, de una imagen que existe, ¿no? Entonces, este, fue, fue bizarrísimo. Hay una pieza de, de Bauhaus hecha de chocolate. O sea, empezaron a llegar cosas de todo tipo y la convocatoria se lanzó y tuvimos dos sedes que se iban a, a hacer y se iban cancelando. Pero en el inter de irse cancelando, en vez de pasar de un departamentito a un cuarto, se pasó a una sede más grande, una bodega, y luego la bodega nos canceló, pero de la bodega ya logramos con obra ya realizada, poder hacer el proyecto en Casa del Agua en 2011. Entonces fueron como dos años o año y medio de gestión, de ir como colectando la obra que se iba a ir participando y fueron casi 145 artistas que estuvieron y pues el proyecto fue muy bonito, integraba cualquier disciplina, cualquiera podía participar y estuvo en pausa varios años por cuestiones de trabajo personal y todo, pues yo paré el proyecto y me clavé en otras cosas, pero hace un año y medio relanzamos la convocatoria, y igual estamos en esta misma fase y ahorita tenemos como 50 piezas físicamente y la idea es alcanzar los 200 participantes y estamos ahorita gestionando diferentes sedes, tanto aquí en Ciudad de México como en provincia e internacionalmente, entonces estamos haciendo la labor y el hecho de tener ahorita las piezas físicas nos ayuda un chingo para logística, organización y saber muy bien cómo proyectar el, eh, la plataforma. Además de que Recover, cuando se hizo, pues empezó con esta idea de una expo entre amigos, creció y los mismos amigos empezaron, oye güey, yo quiero dar una visita guiada y hablar del desarrollo político de tales discos, cómo estaba la situación en tales años. ¿no? O, o amigos sociólogos, eh, gente que se metía en la radio, eh, melómanos, en fin. Y hubo un pequeño ciclo de cine, eh, actividades, ahorita estamos desarrollando una parte para niños, ¿no? como práctica, talleres de scratch, talleres de collage, o sea, cómo pueden leer las imágenes de la música, en fin, se ha desarrollado una plataforma, este, tenemos una página donde se pueden revisar, inscribir y ahorita nada estamos como haciendo como gestión para recibir apoyos y poder desarrollar el, el proyecto de una forma más profesionalizada. Si alguien quiere participar, ¿dónde...? Pueden entrar al, al Instagram o al Facebook de Recover, o sea, es proyecto.recover.com proyecto este, y nos pueden encontrar en Instagram, Bien. con chica Recover. ¡Poca sí. madre! Punto número dos, platícame de Grauma Ruina. De Grama Ruina. Bueno, Grama Ruina surgió un poquito de lo que platicábamos, de esta necesidad de integrar al proyecto Ghost Variations, la parte de sonido, y... Empecé con esta idea de cómo de podría representar las diferentes fases del huracán, estos sonidos que yo recordaba como entre la, la cortina, etcétera. Yo hice una primera aproximación muy sencilla, como unos tapes, donde yo destruía básicamente láminas de aluminio, con, destruía láminas de aluminio mientras ponía piezas de piano de Bella Bartok, trataba y ponía en medio un Walkman grabando el sonido ambiente, entonces trataba yo de generar mis primeros paisajes sonoros a partir de gestos como contrastantes, ¿no? de contrapuntos y fue un ejercicio muy básico y a una vez con esos audios desarrollaba una serie de colajes basados como en la historia o los movimientos de cada una de esas piezas de piano, entonces exhibían eh, una serie de cinco colajes en una repisa, que todos los colajes tenían una estética abstracta muy ligada al sonido eh, utilizaba imágenes de ciencia sobre cómo se mueven las frecuencias y cosas así, para darle a esa, a esa abstracción esta idea como de flujo, de intensidades, etc. Y eh, ponía al lado el, el Walkman, le podías poner play y escuchabas este diálogo entre el piano, pero todo escuchaba muy ruidoso, o sea, era ahí como un esfuerzo, como tratar de hacer muy íntimo algo que venía de algo externo. Y... Empecé a partir de esta idea entre la imagen fija y el, y el audio, muy cercana como la idea de los discos, empecé como a, a, a ver cómo podía llevar eso a algo en vivo y fue donde conocí luego en una, en una fiesta a Fernando Sobranes, que es compositor eh, de música contemporánea, pero también tiene un trío de son huasteco. Y eh, Fer, platicando con él en una peda, pues le conté lo que estaba haciendo y me dijo, a ver, ¿y qué estás escuchando? como de música y a ver cuéntame de tus contrapuntos, ¿no? Y pues ya le empecé a dar mis referencias y me dijo, oye, pues invítame, suena muy chido, suena divertido, ¿no? Vaya, le entro. Y en ese mismo tiempo también este, eh, estaba muy cercano de un amigo que recién falleció, que se llama Javier Loyola, que es un bajista este, increíble, bueno, era un bajista increíble y estaba muy metido en de DJ programando cosas para radio, tenía su programa. En fin, me lo manazo y todo, pero tocaba increíble y tenía una capacidad de tocar que era, yo le llamaba muy figurativa. Hablábamos de un paisaje y él tocaba el bajo de una manera que parecía que ilustraba eso. ¿no? Entonces, eh, me apoyé mucho en ellos, hicimos un primer ensayo, yo me aproximé pues, a hacer casi que ruido y improvisación, intensidades con cosas que yo tenía a la mano y a dialogar con dos músicos entrenados, en dos caminos diferentes, pero que la, el trío funcionó bien, o sea, sonaba muy, muy bien. Y al poco tiempo me di cuenta que yo podía hacer sonido de una forma muy intuitiva, guiándome mucho por esta relación con el cuerpo y con, el, con cómo poderme mover con algo. Y pues nada, hicimos un primer performance en una galería cuando tuve una exposición y después nos invitaron al Festival de Cultura del Caribe, justo a mi tierra, este, hicimos una, una performance en una azotea y esta, esta pieza que hicimos um, se llamaba The Song of the Mad Woman on the Seashore, la canción de la mujer loca en la orilla del mar, está basada en una pieza de piano en un preludio, trasladé la, la, la como notación de ese preludio a una especie de gráfica de intensidades, cada quien escogió diferentes instrumentos y lo que representábamos era el arribo, como el preludio, el arribo de la tormenta hacia tierra, o sea, cuando ya estás viendo que la tormenta es inminente y va a venir y es toda esta especie de tensión, el sonido del viento, etcétera, y me basé mucho en las descripciones de mis tíos, de mis primos, de cómo recordaban eso, lo platiqué con los músicos y cada uno desde su trinchera fue aportando diferentes formas de aproximarse a eso y fuimos tejiendo una evolución como de una hora, pero basada en improvisación y para ese entonces yo empecé a usar también tornamesas y algunos pedales para poder generar loops o generar scratch o gestos que me permitieran dialogar con sus improvisaciones. Entonces Grama Ruina se funda como ponerle nombre a ese trío, eh, que ahora pues es un dúo, pero que ya tiene como esta lógica de ok, vamos a juntarnos, vamos a improvisar, vamos a darle un cuerpo a esto y después de esto vemos para qué lo, para qué lo usamos. ¿no? Entonces, muchas de mis expos o de proyectos eh, son el pretexto, a veces, para desarrollar este tipo de ejercicios con sonido. ¿no? Entonces, pues, hay piezas que son no tan buenas, otras que sí tienen un, un carácter muchísimo más trabajado y que luego las vamos aplicando a diferentes cosas. Actualmente estamos tratando de hacer una pieza para danza. Entonces, Fernando, que, este, que sigue colaborando conmigo, eh, pues estamos nada en el desarrollo de este de esta cosa. Entonces Grama Ruina era ese ese proyecto de experimentación sonora. Qué interesante que son como, como, ¿qué? como cuerpos sonoros que habitan un espacio, crean una atmósfera y conecta con, contigo. no Ya de tu experiencia personal uh -huh. se va creando como una, una respuesta, una, una, un sentimiento, un algo, ¿no? No, y desde y del, del bagaje de cada quien. Claro. O sea, justamente... como con que cada quien haya vivido, ¿no? Sí, no, y cada quien tiene una forma completamente distinta de abstraer esto y de reinterpretarlo. Y, por ejemplo, también con mi primo Javier Barquet, que está en Nueva York, es un músico que se aproxima mucho a la experimentación con la electrónica, al punk, al, al, ¿cómo se llama? al cyberpunk y a cosas muy densas también, pues en una ocasión en Nueva York lo invité a un jam session cuando tuve un, una, un proyecto allá y pues nunca he tocado con él, ¿no? pero pues le dije, va de esto güey, pues vuélate por acá, cómo ves estos sonidos, me dice, okay, va, y también a un músico que se llama... Bueno, un artista son él es un artista sonoro tal cual, con obras en el MoMA y todo esto que conocí ahí. Hubo buena chispa, se llama Richard Garrett, y le dije, oye, carnal, ¿quieres echar un jam conmigo mi primo y yo voy a tocar esto y esto? Esta es como la escena, y esto es como un poco lo que estoy imaginando, un dibujo muy sencillo, minuto tal para acá, me estoy imaginando esto, esto, esto, las transiciones pueden ser muy libres, ok, y pues llegamos y cada quien se puso a jugar, tenemos una grabación de eso y… Y a veces era aventarse así a, al público directamente, o sea, también yo tenía la necesidad de, güey, lánzate, hazlo, no vas a tener tiempo para ensayar tanto con ellos, porque pues, ellos tienen sus actividades, tú las tuyas, solo tienes tres días en Nueva York, lo quieres hacer, vas pues, tiene que ser un jam, entonces, son son pretextos, ¿no? Son pretextos y pues es lanzarse al aire y al vacío y, y ver qué pasa. A veces suena de poca madre, a veces es así con que yo, chale, pues... Pero, no no salió tan bien pero pues prefiero hacerlo a no hacerlo sabes o sea prefiero hacerlo a querer hacerlo tan perfecto que que no sepa, que no pase a veces por las mismas coincidencias eh, perdón por la por la misma programa que cada quien tiene es difícil y la oportunidad de trabajar con gente que admiro a veces se da así muy claro. muy relajada muy casual pues bueno venga punto número tres platícame del camino del vinil el camino del vinilo empezó... Del vinilo. Por, del vinilo justamente empezó porque, eh, pues nada, tengo un chingo de Instagrams con diferentes cosas, con diferentes proyectos, justo todas estas cosas están separadas y eh, estructuradas en diferentes tiempos, ¿no? Y, y el camino del vinilo surge justo con la idea de, de, pues, de seguir aprendiendo de música. Estoy también en un foro en, en, en Facebook que se llama Un vinilo al día y son chavos que le saben un chingo que todo el tiempo están compartiendo las rarezas que se encontraron o hablando de, pues, de las ediciones del disco, cómo suenan o tal cual. ¿no? Entonces para mí son pretextos de seguir aprendiendo de música y entonces eh, abrí un día mi colección de discos y pues, me encantan las portadas, me encanta coleccionarlos y me abrí un Instagram que se llama así y que pues tiene que ver con todo el amor por la música. Pero sobre todo tiene que ver con compartir y conectar. O sea, de que de repente hay un cuate de Texas que se, se agregó y que le gustan tales discos de soul que estoy poniendo. Y de repente el güey me dice: No mames, no conoces a este cantante, no, güey. Pues me, me manda el disco y, y se abre el, el, la oportunidad, ¿no? De seguir. Y de repente, si voy a Houston, pues ya lo voy a ver al cabrón y nos vamos a echar unos discos y a cotorrear. O me dice que tiende a ir. O sea, eso es por hacer comunidad, en realidad. Y pues de pronto empecé a pinchar de vez en cuando discos y pues resulta que mucha gente les gusta o ven la colección y me dicen, oye güey, quiero que te aventes una sesión pero de jazz. Ok, y para mí tener la oportunidad de compartir los discos eh, que tengo con, o que he ido consiguiendo con gente que le gusta cierto género, pues es una oportunidad también de seguir aprendiendo y de seguir este, generando comunidad punto. Entonces se va haciendo una bola de nieve y… Me la pasó muy bien. <risa> el camino del vinilo sí. en Instagram. Sí. Te dije tres, pero cuatro para toda esta, este, que, que creo que es como el, la, el, el paraguas musical de la obra que ahorita mm. lo mencionaste rápido, pero ahorita estás en, empezando preparando una nueva etapa de Ghost Variations, que es justo lo que mencionaste, que es un proyecto de danza que ya integra mm. música, que Fernando forma parte de él. Mm -hmm. Franja Ballesteros es este, eh, ¿cómo se llama? Um, es una ejecutante de danza contemporánea, coreógrafa también, y es una increíble artista, en, en mi opinión. Um, hace mucho tiempo, cuando empecé con esta idea de la secuencia de Ghost Variations, la articulé como en diferentes etapas. Esta que les conté, que era sobre el arribo del huracán, que es un preludio, y que se representaba con arte visual, pero también con estampa y con, ¿cómo se llama?, y con, y con sonido. Después viene una etapa que es la tormenta misma, que se representó únicamente con sonido. Luego viene una parte que es el ojo del huracán, que se representa con eh, mucho, sobre todo gráfica, todo es monocromático, es básicamente negro, y tiene que ver con la idea de anular sonido. La idea de silencio tiene que ver con fractura, con separar la continuidad en el sonido, o sea, no pensar en el silencio, sino como en generar espacio entre el sonido. Y empecé a trabajar mucho con formas de representar eso, desde perforando y rompiendo discos, estampándolos, este, utilizando los discos rotos como si fueran constelaciones, haciéndoles backlight, filmándolos, proyectando, haciendo grabado. Y después empecé a jugar con la idea, una idea que encontré que era cuando dos frecuencias son idénticas, supuestamente se anulan. Entonces, eh, es más como un ejercicio de ciencia y yo traté de trasladar eso como a una experiencia de la imposibilidad de escuchar bien y eh, de la interferencia, que eso es algo que yo viví, entonces eh, empecé a trabajar con performances que tienen que ver con dos instrumentistas tocando al mismo tiempo y e improvisando a través de una partitura que está muy interferida. Eh, en fin, todo esto fue como la parte del lapso de silencio. Y al trabajar ya con estos músicos, etcétera, me di cuenta que podía ampliar esto a una cosa más performática. Y en una ocasión, me invitó, una chica de danza me buscó porque vio que mi trabajo estaba acercándose a la interdisciplina, eh, vio la galería donde yo trabajaba, es una chava de Los Ángeles, Kaylee Gibson, y fue y dijo, oye, me encantaría hacer algo acá, alguno de tus artistas hace… y le dijeron, ve a hablar con Omar, ¿no? Entonces, ella me, me metió la espinita de, güey, habría que hacer algo de danza, etcétera. Y en ese momento yo tenía una exposición que estaba muy cercana a la escultura eh, de objetos pequeños, donde colaboré justo con una amiga joyera para una piecita, para que me ayude a hacer el elemento de una pieza. Y eh, pues, al trabajar con, ese, con, es, con esta idea de la escultura, la joyería, etcétera, y esta chica diciéndome, vamos a hacer algo en, con el cuerpo pensé cómo puedo ligar estos objetos pequeños al cuerpo, y fue la idea de hacer cosas para, como joyería o algo que se use para moverse o que permitan un diálogo con el movimiento. Entonces, eh, ahí fue que surgió la, la, la idea de, ok, voy a, voy a ligar escultura con espacio, con música y con cuerpo, pues tiene que ser danza. Y bueno, ahí, ahí más o menos surge la idea de empezar a colaborar con… Con danza, o empezar a imaginar que podía hacer algo con, con danza y no sabía muy bien cómo, y de hecho no sé todavía muy bien en cómo va. este Pero, pues, empecé a revisar mis notas, empecé a ver de qué manera podía integrar un punto de partida, un guión base, para de ahí, o sea, hacer un piloto y de ese piloto empezar a desarrollar ya una obra más en forma. Eh, ahorita está, estoy, empecé un diálogo con, con Frangia Ballesteros desde hace un par de años y hemos estado compartiendo referencias eh, a, este, a este grupo de, de amigos que estamos armando la pieza. Se sumó, bueno, Fernando con parte de la composición. Eh, Fernando toma estos proyectos también para experimentar. Está desarrollando una especie de timbal que tiene formas de de manejar sus vibraciones y sus tonalidades desde un pedal y desde otras formas para poder jugar con eso y generar un tipo de sonido que él también está como aproximándose en su trabajo personal. Eh, uno de los eh, artistas que, que participó en performances anteriores tocando tuba con nosotros, también lo vamos a integrar para una parte de la pieza, en fin, como que de pronto se dio el pretexto para poder conjugar diferentes amigos, diferentes posibilidades de intercambio, de diálogo, y se está desarrollando una pieza. Y la pieza eh, se inscribe dentro del proyecto Ghost Variations en, digamos que si la tormenta ya entró a la a tierra, pasó el ojo del huracán, posterior bien, posteriormente se sigue moviendo y viene una siguiente fase de la tormenta, que es cuando vuelve a acercarse como el el ciclo ¿no? del agua, pero ya cuando entra a tierra la, tor la tormenta va bajando a su intensidad y en vez de representar la tormenta de formas similares a las anteriores que ya había trabajado con sonido, etcétera, decidimos integrarlo por, eh, representarlo por, por eh, dos medios principales, esta pieza de danza colaborativa, donde frangia es como la que representa eh, la en diferentes movimientos, representa ella misma la tormenta en sí, pero la tormenta no únicamente como algo físico, como meteorológico, sino como la relación del cuerpo con eso, pero también como algo que tiene que ver con la tormenta, como algo interno, mental, casi como un proceso de delirio. Entonces, ella empieza como a transformar su energía, su cuerpo, a partir de movimientos y gradualmente de crecer. O sea, la pieza, empieza, la pieza empieza a desarrollarse por el clímax, o sea, desde el primer movimiento empieza bien denso y va gradualmente empujando al cuerpo al agotamiento al punto de la anulación del mismo cuerpo poco a poco. Y ahí intervi intervienen diferentes objetos escultóricos que estamos desarrollando en colaboración con eh, Elizabeth Rustrián, que es eh, una joyera, que trabaja, joyera y escultora que tiene una marca que se llama Ero Jewelry y con quien he colaborado antes para algunas piezas, eh, eh, su pareja, eh, Leo Manso, que es un fotógrafo, que nos está ayudando como a capturar todo eso, y a partir de todo el registro de estas fotos se está, y de videos se está este, desarrollando una colección de piezas en collage, etc. O sea, es como algo que genera algo y se expande y vuelve de nuevo a lo visual. Entonces, eh, estamos en este proceso ahorita y toda la pieza tiene que ver, se llama la regresión. Básicamente es esta siguiente fase de la tormenta como si fuera como algo que arrastras y que no puedes soltar, como una obsesión, como una cosa eh, que purgas. Y yo normalmente cuando trabajo con Ghost Variations, mucho de, lo, de los imaginarios que utilizo, además de mis recuerdos, están de alguna forma ligados a la poesía. Y Francisco Hernández, un poeta con el que trabajé y que admiro muchísimo y que pues se ha dado la oportunidad de que utilice varios de su trabajo para trabajar con, con mis proyectos, le he pedido permiso y en una ocasión él hizo una serie de tres anagramas para, para que yo pudiera trabajar con ellos en una exposición de escultura y… Esta exposición se llamaba Sílabas y la idea era tomar elementos, reorganizarlos y generar objetos nuevos. De alguna forma él hizo lo mismo con las palabras y nosotros lo que hicimos para esta idea de la regresión era entender la danza a partir de esos poemas, de fragmentar el movimiento, de fragmentar el sonido y reorganizarlo y a partir de eso generar estas como, como pieza, esta, esta coreografía. ¿no? Entonces, ahorita suena muy abstracto porque todavía es muy abstracto, pero sí tenemos un proceso todos muy claro pero estamos construyendo todo ese lenguaje que va a surgir de eso. O sea, está literalmente, estamos masticando todos estos elementos y estas palabras y pues algo, algo va a surgir. Que, que bueno, suena abstracto, pero suena más bien complejo y suena súper interesante toda la comunidad y el proceso colaborativo que, que, que significa esto. Mencionas que es un, estás en una fase de, como de piloto y demás. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que hacerlo para después financiarlo? ¿Cómo, lo llevas, cómo lo llevas a cabo? Pues, tan ¿Fácil, difícil es toda esta etapa? Pues siempre es difícil, al principio es una inversión de mucho tiempo, todos, y, y a veces eso es lo difícil coincidir, ¿no? Cuando, cuando todos están con muchas cosas y no tienes un presupuesto de por medio, no tienes un honorario fijo, entonces la gente tiene prioridades y es difícil coincidir, está hecho con mucho amor, esa es la amistad, el, el, la voluntad de hacerlo y de que nos late un chingo hacer proyectos así, como de nos, no tenemos que responderle a nadie… This is just because we want to do it. Yeah. Lo queremos hacer porque tenemos ganas de trabajar entre nosotros y pues yo propuse a la gente que conocía con la que podía convencerlos, integrarlos y, y pensando que podría haber buena química, sobre todo eso es lo que me interesaba, no me interesa trabajar con nadie como tan importante si no tengo buena chispa, prefiero trabajar con un buen amigo eh, que tiene un trabajo serio, que, es, que tiene una investigación propia y que se permite la flexibilidad de ir y compartirla y experimentar con ella y dejársela a los otros para que ellos jueguen con ella, entonces en ese sentido eh, trato de generar una propuesta, ¿no? Y ahorita esa es la propuesta que estamos desarrollando, una, una colaboración experimental. Y pues va por fases y esta primera fase es empezar a desarrollar un lenguaje. Un lenguaje. franja ya empezó con diferentes ejercicios de movimiento y nosotros la estamos atestiguando. Tenemos, todos aportan, por ejemplo, ciertas ideas de espacialidad, de cómo se va a desarrollar la pieza, en qué contexto queremos que se desarrolle, qué tan flexible es esa pieza para estar en un espacio Estén como un teatro, o si queremos que sea necesariamente en una especie de bodega. O, o sea, todo eso se está desarrollando, te digo, persiguiendo el poema como una especie de guión y ese es el que nos está dando las imágenes, nos está dando los elementos y ahorita estamos en ese proceso de construir cada uno de esos elementos y el tiempo de la, de la pieza, el carácter, etcétera. Pero sí hay como una especie de esencia clara, o sea, sabemos muy claramente lo que estamos persiguiendo y cada quien, curiosamente, yo lo propuse porque sé que dialoga muy bien con ese tipo de estética. O sea, no es como de, oye, pues yo no sé qué hacer aquí. Al contrario, es como de, me sobran cosas que hacer aquí. Más bien hay que encontrar el momento y para qué funciona en, este, en esta danza o en este, en este momento del sonido, etc. Suena, suena muy interesante y me da curiosidad saber cómo, cómo le haces cuando estás integrando un proyecto de este tipo para mantener a todos a bordo eh, en un proceso que es largo, que es lento, que depende de los dineros, los tiempos y demás, ¿cómo vas manteniendo como todas estas voluntades en, el, en la misma dirección, en la misma visión? Pues yo creo que tiene que ver con la primera cosa que es libertad y amistad, o sea, libertad de que todos quieren estar ahí porque quieren estar ahí, tienen un, un amor por, por, por, esta, por hacer la experiencia posible, ¿no? Eh, la otra es, eh, tiene que ver con amistad, tiene que ver con que nos encanta vernos, ¿no? nos encanta vernos, nos encanta compartir. El, el tema difícil, te digo, tiene que ver con los tiempos, cada uno tiene muchas actividades, son gente, todos muy ocupados, pero cuando logramos coincidir, empieza a fluir así, ¿no? Y eso nos da mucho entusiasmo. Eh, la cosa difícil tiene que ver con financiamiento, normalmente, como muchos de los proyectos que, que hacemos, eh, pero yo trato siempre de ver alguna manera, o sea, siempre tengo una especie de... De baraja con la que puedo jugar, puedo hacer intercambios eh, tanto con ellos como con otras personas para generar los recursos eh, a través de obra. Hago unos formatos de obra o ediciones que puedo intercambiar o que puedo vender en un formato accesible, en, en un costo accesible y que eso me permite eh, de repente empezar a pagar lo básico para poder tener ese teaser o este proyecto pero en el guión a veces desde antemano hay gente que dice, oye, se ve bien, ya he visto cosas que has hecho antes, yo he visto lo que ha hecho Frangia antes, creo que algo va a resultar padre, cuando lo tengan listo avísenos para poderlos tratar de proponer en un festival o tratar de ponerlos en algún tipo de espacio, en fin, es una red, pero tiene que ver con apoyarnos todos y que como el trabajo de todos tiene mucha calidad, eh, permite que las puertas se abran fácil cuando las cosas ya están cuajando, ¿no? Entonces tengo mucha fe en que esto eh, pronto va, va a haber luz. Mencionas libertad y amistad, y, y hace rato mencionabas tener libertad y amplitud ¿no? para, uh -huh. estar, para estar creando. Y le hemos estado mencionando, no solamente haces pintura, haces escultura, eh, mezclas, música, imaginas, sonidos. Eh, siempre estás experimentando ¿no? como un medio de, de, de expresión con diferentes medios y procesos. Eh, ¿Por qué? ¿De dónde viene esta curiosidad? Pues yo creo que sí viene de un chip ahí desde... Que ahí viene, o sea, no sé. Justo te digo, en una época más de escuela me daba un poco casi de culpa esa curiosidad porque era como de, pues no decides por un medio, no te especializas en un medio, ¿no? Y era algo que no era duramente castigado, pero era como algo discutido y que pues cuando estás en esa etapa suena un poco más fuerte de lo que es, ¿no? Que de pronto eso pasa también ahorita porque sé que... De pronto los pintores no te reconocen como pintor, ¿no? De pronto mm -hmm. los escultores dicen, no, este güey no es escultor. Sí, no me, y no me importa mucho, pero justo en una etapa pues, más formativa era una pregunta, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y yo justo sentía que iba contra mí mismo si yo decía que hacía solo una cosa. O sea, yo decía, sí, pero tengo que hacer esto. O sea, quiero aprender esto. Y no manches, me fascina. solo la idea de aproximarme a esto, ¿no? Quiere decir que me voy a quedar ahí o... Tú es, Nada, era más bien ser, ser consecuente con que sí, soy curioso y me interesa ampliar y, y ir probando, ir viendo cómo va cambiando, ir sintiéndolo no en un largo plazo, sino que me gusta que la evolución de las cosas pieza con pieza vaya marcando algo claramente. No, La idea de hacer series sostenidas durante un año de un cuadro, una serie de cuadros del mismo tema me, me cansa. Entonces, normalmente estoy en paralelo, mientras estoy haciendo un tipo de pintura, estoy escribiendo el guión para una cosita, o estoy trabajando en mis bitácoras, o estoy con los residuos de esas pinturas haciendo una serie diferente, para que me dé un contrapunto, yo digo, ok, estoy haciendo esto que es muy detallado, pero estoy haciendo esto muy lúdico, y que esto me está dando como un chance de respirar de la misma disciplina que yo mismo me pongo en una serie. Entonces, creo que se volvió un proceso de ping pong natural, y, este, y pues también, a veces dispersa, pero cuando yo empiezo a sentir eso, pues como que lo reenfoco y ya tengo varios pendientes que trabajar y, y pues. Que ahorita que describes todo esto, me, me, me sentí mucho como la primera vez que visité tu estudio, ¿no? Que es un espacio al en que entras desde que entras las escaleras y ese es, es que como una, una casa vecindad. Es no como, sé, sí, como ¿no? un edificio con un patio central, ¿no? Exacto. Entras y en el primer cuarto empiezas a encontrar este espacio en el que evidentemente se crean cosas de no sí. solamente un arte, hay todo sí. tipo de, de, de, de, de cosas, texturas, maderas, formas colgadas por todos lados. Sigues caminando y entras a un espacio... Te más iluminado, en el que hay varias mesas de trabajo, en el que está tu equipo... Uh -huh y está ocurriendo una cosa, te cambias de cuarto y está ocurriendo una cosa completamente diferente, con planos, con cosas diferentes, hasta parece que entras a un espacio como de un arquitecto de pronto y sigues al fondo y encuentras más bien vidrio y encuentras otro tipo de texturas que nada tienen que ver con pintura y demás y ya si te regresas entre los cuartos llegas a este espacio eh, un poquito más, yo le llamaría íntimo en el que se siente todo el vibe de Omar rodeado de vinilos, de todos estilos, de todos tipos con una mesa de trabajo acompañada de una tornamesa uh -huh. y todo este espacio que estoy tratando ahí como de, de describir, de recrear para, para quien nos escucha es una, creo una representación física de la obra que has hecho y el espacio que tú mismo te creas uh -huh. para estar como... Eh, Inspirado, ¿no? Nutrido, elevado, no sé, en una sintonía muy particular. ¿De dónde, ¿De dónde encuentras? Me queda claro que tú has construido ese espacio para ti, pero ¿de dónde viene tu, tu inspiración? ¿Qué es lo que te motiva a estar dándole y dándole y dándole y encontrando nuevas cosas y siendo lo, lo curioso que, que eres? Pues es, eso es la admiración de, de, de todo el, O sea, yo trato de rodearme de lo que admiro, ¿no? Y los, la música que tengo ahí, todos los discos me fascinan este, por algo, ¿no? Por la producción, por, por el, pues toda la historia del disco, eh, las imágenes que trato de tener ahí me resuenan algo y siempre cambian, ¿no? de repente ahorita me encanta la escultura antigua muchísimo, y ¿por qué? Porque estoy pensando en objetos, porque estoy pensando en el cuerpo… ¿No? y estoy pensando en la tensión de algo que no es inmóvil, y estoy pensando en el contrapunto que es el movimiento, entonces trato de tener ahí a la, a la vista los dos, las dos caras de algo que me está moviendo y trato de... O sea, todo el tiempo parece que a veces no, pero pues estás clavado en algo en tu mente ahí solo estás haciendo como una especie de álgebra de posibilidades, de ah, mira, esto más esto, entonces menos esto, pero si lo junto con esto, ok. Y así poco a poco van brotando en mi cabeza algunas ideas, ¿no? Y necesito estar viendo cosas y oyendo cosas, constantemente estimulado. Ah, esa es mi forma de depurar. A mí el silencio este, me sirve para otra cosa en, en mi alma, ¿no? Pero la idea de multiestímulo, crecí con eso, lo, lo abracé y me encanta estar metido en eso. Entonces... Estoy todo el tie tiempo yendo a conciertos, viendo cosas. O sea, y mi estudio es eso, está cargado. Está cargado, pero está muy ordenado. Todo está muy curuco, sí, sí. así como curado, que está colgado ahorita. Y luego cuando ya no me funciona o me confunde, lo quito y pongo otra cosa. Y lo dejo ahí respirando. Diciéndome... Hay una armonía muy particular. Sí, y pues es, es eso. Es como estar en ese espacio que tiene un caos, pero tiene el otro lado que es algo muy pristino, muy ordenado, muy fino, o sea, y nada, es ese diálogo interno, pero pues puesto en un espacio que acoge a, a todo lo que hago, ¿no? Entonces me gusta, mucho, me gusta mucho eso, tener la chance de convivir con lo que admiro, y pues de pronto ahí están una postal de un cuadro japonés del siglo tal, está pues ahí al lado de un Bangkok, al lado de, de una cosa de Brancusi, o sea, como que hay un un timeline en las cosas que escojo y las voy poniendo y solo me van diciendo con todo lo que quiero estar dialogando y refiriendo, ¿no? o sea, están ahí como mis, yo les llamo mis fantasmas también, son como cosas que me hablan así, y me dicen, revísate esto, güey vete por acá, o sintetiza o, o complejiza, o sea, ahí voy. <risa> Haciendo collage sí, de la vida Sí, exactamente, tal, tal cual Eso es como justo lo que me interesa hacer Como veo el hip hop como una muestra de eso Justamente de, de tomar de referencia Diferentes etapas de la música Partir en pedazos, reorganizarlas Generar algo encima y encima poner tu voz ¿no? Y usar de fondo o de diálogo Estas otras cosas, estos fantasmas Y me encanta hacerlo evidente O sea, muy claro cuando tú dices Ah, este güey... Estas imágenes vienen de tal lado, pero tienen un, una forma de intervenirse, que va encontrando una cadencia, una forma pues que es este güey. Y eso es lo que procuro todo el tiempo, estar como renovando. bueno ahorita acabas de mencionar varias veces fantasmas, fantasmas, fantasmas, y la obra, creo que tu obra ahorita principal se llama Ghost Variations, que uh -huh. son variaciones del fantasma, ¿no? que creo que tú eres el fantasma, entonces estás ahí como <risas> conectando a todos y conectando con los fantasmas de cada uno, que eso me, me, me encanta. Y ahorita que estamos hablando de toda esta obra, quiero dedicar este espacio importante a platicar de lo que es ahorita tu primer proyecto público, ¿no? que es un proyecto que, que, que estás haciendo, que ya terminaste en Midtown Miami, un proyecto comisionado de que es un mural de 3,500 metros cuadrados. Más grande. Más grande. Creció, sí. Sí, es sí. más grande. Se no, volvió lo, de 7,000. ¿Cómo 000? se llama? Platiqué. <risa> sí, porque nos lo ampliaron. Entonces, este, sí, es un mural de como 7,000 mil 300 metros cuadrados, algo así. Eh, se llama eh, Wasseau so Exotic, espero haberlo dicho bien. A ver otra vez. Wasseau so Exotic. Guaçu so ex so exotic? So exotic? So exotic. Según mi amiga Genola, que ella sabe francés, yo no sé ni madres, <risa> pero me dijo que así se pronuncia okay. y espero haberlo dicho bien. Eh, es, una, es, un, es un mural que me comisionaron hace cuatro años, eh, por medio de un pequeño concurso interno, esta compañía se llama Related Group, es propiedad de Jorge Pérez, que pues es considerado el latino con más lana en Estados Unidos y él tiene inmobiliarias y como se llama, constructoras y produce, como se llama, construye carreteras y todo este tipo de cosas y le tocó pues, todo este boom de Miami y él es uno de los sino el coleccionista de arte más importante de esa ciudad, el Museo de Miami se llama Pérez Art Museum porque él fue uno de los donadores principales. Entonces, él es eh, alguien que ha coleccionado mi trabajo desde hace ya algunos años que yo he estado trabajando en Miami y le propuso a mi galería aquí en México que quería tres artistas con quienes quisiera colaborar, y que le mandaran sketches o bocetos para un, una posible comisión de un mural y pues en ese momento mi boceto resultó seleccionado y tuve que esperar básicamente dos años y medio, casi tres años para que el mural este, pudiera realizarse ya que pues empezaba la construcción pero según en Miami pues se tiene que aprobar todo desde antes ¿no? Por, por, por hay un departamento de obra pública y de, de, cómo se llama, de cultura, que avalan todo lo que va a estar dirigido hacia los espacios públicos, aun que sea tu pared uh -huh. en tu casa. O sea, no puedes ir y pintar lo que sea, sino que tiene que haber un, una aprobación del Consejo de la Ciudad. Lo aprobaron y funcionó bien, pero yo después cambié todo, porque eso que propuse ya no me resonaba. Entonces les propuse, oigan, denme chance de hacerle un giro al proyecto e integrar cosas más recientes. Y es el único mural en Miami que tengo entendido que tiene como una, una base conceptual o tiene como una especie de narración al interior de, de la imagen, o sea que tiene toda una justificación, eh, que más que una justificación, tiene un diálogo con un tema, un tema que se desarrolla alrededor de todos los muros y que es el tema de la música justamente. Yo escogí una obra del compositor eh, francés Olivier Messiaen, que espero haberlo pronunciado bien también, o Messien, no sé cómo se pronuncia, y, este, y él, tiene una, él era un ornitólogo, entonces este, escribía todo el tiempo el canto de los pájaros y lo integraba a sus composiciones, entonces yo tomé una de sus partituras, la, fui retrabajando gráficamente de modo que me permitiera un flujo y una cadencia de elementos visuales a partir de, toda la, de todos los murales, como son muy largos, pues se puede como ir viendo toda una evolución, una serie de repeticiones, etcétera, y como hago en mucho de mi trabajo formal o visual, este, siempre trato de que haya una referencia no solo a la historia de la música, sino que haya esta sensación justamente de la notación o de que la, la forma de componer con los elementos genere esta sensación de que hay un ritmo, hay una cadencia o hay algún elemento musical inscrito, como de una forma subliminal o, o a veces muy directa a la pintura o a la gráfica, entonces aquí fue la oportunidad de casi que jugar con una partitura a una escala gigante y dejar que la partitura fuera sugiriendo los elementos, que tuvieras aves, que tuvieras eh, paisaje, que tuvieras las cosas que tienen que ver con Miami, el Art Deco, por ejemplo, Muchas, muchos fondos que utilicé tienen que ver con eso y estaba muy metido ahorita revisando estampa japonesa, pues también traté de utilizar elementos de eso y eso empujó mi lenguaje de, de artista a pintar de forma diferente, a usar colores diferentes y jugar con una escala gigante, entonces fue como igual, dentro de, un element, de algo muy formal, poder experimentar y poder conjugar de formas diferentes en cada una de las paredes. Entonces, es, es, es un mural que, que está muy en diálogo con qué es Miami, pero al mismo tiempo es como muy lógico con la forma en la que yo normalmente trabajo, o sea, de ir transcribiendo entre medios cosas. ¿no? Que es un, me encanta, por ejemplo, la paleta de colores que eligiste. Ahí fue muy de estar, bueno, he ido con mucha frecuencia para allá y fue de estar encontrando eso, pero también curiosamente Olivier Messién es uno de los compositores más conocidos por, por la idea de sinestesia, él decía que podía casi que escuchar color o traducir el color en sonido, entonces en sus, en sus cátedras, en sus descripciones, etcétera, él habla mucho de cierto tipo de tonalidades y pues también me puse a revisar varias aves de la región, mucha de la flora de la región, los paisajes de la región, los colores, etcétera, y sentí que tenía que dialogar con la gente de esa manera, no o sea, ponerles algo que les sea como muy natural vincularse con, aunque el lenguaje es son elementos, muchos pequeños elementos abstractos, ¿no? pero pues este, es esa síntesis justamente, yo creo que la idea era evocar, no como describir, evocar, o sea, hay un ave ahí sí, pero está hecha de puros pedazos de cosas abstractas, ¿no? y pues sí, la ves, pero no es necesariamente figurativa, o sea, ahí como esa cosa ahí un poco ambigua que, que perseguí, pues nada, fue de que quiero jugar con todo esto y tengo la posibilidad de todos estos muros, pues bueno, voy a ir haciendo una transición entre ellos, como para que se vaya viendo un paso, luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, hasta, hasta acabar en algo muy sutil. ¿Es tu proyecto más grande? Sí. Wow. De hecho, es el, el mural más grande que se ha hecho en el sur de Estados, de la, de la Florida, por lo menos. ¿En serio? Felicidades. Sí. Gracias. Qué chingón. Oye, bueno, y ahorita tú eres un... un justo que mencionas esto, tú trabajas con dos galerías, ¿no? Uh -huh. Aquí en México con a Ronis y uh -huh. en Miami con Dot 51. Dot 51. ¿Cómo eso está muy fresa, no güey? O sea, ser un artista con galerías, representación, eso está fresa. Qué onda con eso? Pues depende, depende de la galería. Si estuviera en una galería más fresa, pues sí, pero <risa> mis galerías le, le, le chambean muy duro. Y este y es como cual, no sé, yo siento que es como tener dos chambas. Yo no lo veo tan fresa. La verdad es que tampoco gano millonadas ni uh -huh. no, al contrario, invierto mucho. Y cuesta mucho vender, cuesta mucho, es muy difícil. De hecho, también tenía galería en fres en Suiza y eso sí estaba más fresa, mm. pero también estaba, estaba pobre mi galería y ya quebró. <ríe> Ah, este, es, es difícil, mano. O sea, hay que hay que apostarle a varias cosas. Y yo escogí, o sea, yo no digo, yo no. A mí me caga la gente que cree que ser artista es eh, de tal cosa, de tal manera. A mí, la verdad, la gente que, que tiene esas opiniones tan tajantes sobre que, este, no debería ser de tal manera o no debería. ¿Quién chingados quieren para decir cómo un artista tiene que hacer para sobrevivir? O sea haz lo que quieras, vende dibujos en la calle o, o, o véndelos a los ricos que conoces, haz lo que quieras, o sea, a mí para mí tiene que ver más con la obra, o sea, lo que estás haciendo. Con estar creando. Con estar creando claro. y con estar luchando por lo que tú quieras y claro. como tú quieras, y de donde yo vengo, pues, pues no había nada de eso, o sea, y yo en la escuela tuve la oportunidad muy joven de que una galería me invite a trabajar con ellos, no me gustó, me salí enseguida, seguí chambeando en lo mío y sobreviviendo como pude, y después este... Eh, Después ya tuve la oportunidad de empezar a trabajar con Arronis cuando Arronis ni siquiera tenía galería, o sea, él me invitó a su, y en su casa tenía cosas colgadas de, de su mamá y de los artistas que su mamá llegó a representar, bueno, no a representar, sino más bien a colaborar con, su mamá editaba gráfica, Leticia Arronis, a quien, a quien quiero mucho y agradezco mucho porque pues ella fue quien dio todo el apoyo para que Gustavo, cuando empezaba también con la idea de tener una galería, pues lo hiciera y pues tenemos una noción a veces de que, tener, de que estar en la galería tiene que ver mucho con el negocio, uh -huh. pero es un negocio súper cabrón, súper difícil, súper difícil, cuesta muchísimo tener eso y cuesta muchísimo sobrevivir en eso, tal vez más que a los mismos artistas, no por la cantidad que tienen que invertir y si algo reconozco, pues a las, dos, a las tres galerías con las que he llegado a trabajar, es que aman el arte cabrón, o sea, al punto que es mal negocio, a veces y prefieren seguirte apoyando y empujando porque también aman el trabajo que estás haciendo, entonces hay una parte que puedes ver la que es muy romántica pero en la parte como muy pragmática pues es, es bien desafiante el, el mercado también, yo escogí ese camino porque yo quería solo hacer eso y que me diera la posibilidad de poder trabajar de eso y siempre pues es, es oscilar por muchos lugares y y pues no no es, no es te digo, no es como que me toca me el comentario, sino como que justo más bien lo tomo para que no haya un cliché claro. de, de, de que estar en una galería acá o en una galería acá, pues está está muy acá. No, al contrario, es como un gran desafío poder sostener una producción, es difícil vender este, eh, y proyectar el trabajo un montón, entonces, y pues todo depende con qué galería estés. ¿No? Si estuviera yo en Nueva York, que no sé cuál galería, muy acá, pues ahí sí es como otro, otro circuito y es otra, es otra liga. ¿no? Yo estoy en una liga en la que todavía estoy y pues, a ver qué pasa, está ahí luchándole por ir para adelante. ¿no? ¿Hace una diferencia estar en una galería? ¿Es muy importante como artista estar una, en, en, en ese espacio? Eh, yo veo muchos tipos, es un abanico enorme de, de posibilidades, todo depende mucho de qué tipo de artista eres. Eh, hay artistas a los que les aporta mucho, como a nivel profesional entrar a una galería porque les da como una disciplina y les da una proyección y una carrera, pero también depende mucho el trabajo que hace la galería, los contactos y la forma en la que estructura tu camino o colabora contigo para eso. Hay muchos artistas a los que no, no los caga, o sea, son artistas muchísimo más libres, que ya tienen toda una forma de moverse, de exponer, de hacer su trabajo y cuando entran a la galería los, los acota mucho porque ves la obra tan increíble que hacen y de repente entran a la galería y lo tienen a huevo que hacer en pequeñito porque se vende el cliente tal y en tal o en grandote para tal, o sea empiezas a, a dialogar y es yo lo veo con los músicos, los músicos empiezan con una locura, empiezan a construir su lenguaje, empiezan a hacer un camino y de pronto pues entran a la disquera y empieza el juego de poder. No, es que no, el productor, y no sé qué, y no, y mejor esto, y acorta la rola porque necesita estar en radio, y empiezas a ver todas las historias de pelea que hay ahí, cómo genera muchísima frustración, ¿no? Entonces depende, ¿no? Hay gente que, que funciona muy bien en eso, hay gente que no, ¿no? Y en mi caso particular, pues a veces me funciona chingón y a veces no, pero la verdad es que yo tengo mucha libertad, siempre lo, la. La defendí o la planteé con mis galerías, les dije, oye, yo no soy tu artista, yo soy tu colaborador, tu socio, veme como quieras, pero tú no determinas qué tengo que hacer, tú me puedes proponer cosas y yo decido, ¿no? Claro. Y yo te voy a proponer cosas y tú decides, porque a huevo tampoco tienes que colgar todo lo que yo quiero que cuelgues, o sea, es tu, es tu negocio también. Entonces, pues es cosa de tener buena relación, de tener mucha confianza, de ellos… Eh, confían plenamente en lo que yo haga, saben que voy a trabajar con, con pues, lo que creo que estoy haciendo y es lo que yo quiero hacer, ¿no? pero también del otro lado entiendo su postura, entiendo lo que cuesta ese negocio, lo entiendo lo difícil que es sostenerlo y, y todos creo que a veces hacemos ciertas concesiones y en esas concesiones, digo, sin estar inconforme con nada, es como ok, pues, me funciona, me conviene, ok, pero pues yo no no tengo ningún problema con nada de lo que hago, o sea, o sea, no hago nada porque a huevo tengo que hacerlo, o porque me dijeron que tiene que ser de tal color, o sea, ¿no? quieren que haga un proyecto, pues hago un proyecto, lo trabajo, lo vemos, deslate, no No, pues, no, pues no pasa nada, ¿no? o sea, está bien, son oportunidades y creo que la galería lo que a veces te permite es tener un rango más amplio de oportunidades, pero implica pues estas negociaciones, es normal, como una chamba, ¿no? ¿Cuál, es el, ¿Cuál me dirías que es el secreto para mantenerte en la, en la lucha? No, pues es, es, es buena pregunta, justo, o sea, uno, pues no, o sea, estar muy consciente que no te vas a rajar, o sea, que no te vas a rajar, no mero what, o sea, yo siempre pienso, cuando no tenía varón estaba bien herido, pues lo hacía, y recuerdo mucho esas épocas de carencia, la energía que había ahí, o sea, el hambre, ¿no? Y… Una vez en un cuarto muy chiquitito que vivía, pues no mames, hacía piezas en papel gigantescas. Y ahorita pues tengo un estudio y a veces hago piecitas así, y tiene que ver con pues, que a veces quiero concentrarme en eso, pensar y después ya desarrollar otras cosas. Los tiempos cambian, las obligaciones cambian y las prioridades también, pero este, eh, pues es, es nada, ¿no? No, o sea, sentir que quieres decir cosas, ¿no? Esa es la primera. Y que no lo vas a dejar, aunque aunque no normal aunque no responda a la expectativa que tú tenías de ti mismo o que otros tenían de ti. La idea de la, la expectativa es muy cabrona, es un arma que puedes usar a tu favor como para empujarte, pero, pero tienes que ser muy consciente que no tienes que lograrla o responder a ella como, como un único objetivo, como algo este, determinante para lograr satisfacción o éxito o esa sensación de realización, ¿no? Como que tiene que ver más con la energía puesta en el trabajo y con saber también qué tanto te hace bien hacer ese trabajo, qué tanto te sana hacer ese trabajo, qué tanto compartes eh, tu pasión, tu alegría, tu amor a otros con eso que haces. O sea, yo podría jamás dejar de hacer esto, porque me vaya bien o me vaya mal, lo voy a seguir haciendo, es una pulsión vital. Entonces, creo que cuando eres artista tienes que tener tu compromiso contigo en ese sentido, ¿Cómo, cómo es tan importante para ti, es como innegable. O sea, aunque trabajes en otras cosas, tienes que tener ese espacio, ese espacio te deja estar bien, te deja estar vivo. Con todo esto que, que, que mencionas y cómo mantienes tu, tu obra viva y te mantienes creando, y te voy a citar un poco, tú has hablado de cómo tu obra tiene esta relación entre espacio, tiempo, paisajes, sonidos, silencio, memoria y percepción. Y esto, creo que de todo esto hemos estado hablando. Viendo hacia atrás, ¿habría algo que te dirías a ti mismo? Si tuvieras ahorita la edad que tenías cuando empezaste a crear, cuando empezaste a dibujar, ¿habría algo que te, que te dejarías ahí? Como, como si fuera una especie de... Fantasma. De frase. Pues... Eh, hace poco justo preguntaba eso a, a mi mujer. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo si falleciera o algo así? ¿Qué le quedaría ¿no? entre las muchas cosas que, que compartimos? O que es... Y es mucho esta idea de la pasión, de estar entregado, apasionado a tantas cosas ¿no? que, que me gustan y que a veces no me permiten estar en un lugar, ¿no? que estoy así como siempre brincando de una cosa a la otra. Y obviamente no se puede estar en todo, pero pues se puede estar en varias. Y, este, y me gusta, entonces creo que, que me quedaría con esa misma. O sea, si tuviera que de dejar algo de mí dicho, sería pues haz todo lo que te gusta, ¿no? Inténtalo, pruébalo, es, explóralo, juega con lo que te gusta, ¿no? Y, pero, pero con cariño, ¿sabes? O sea, como buscando el… el, el el cómo te llena, el cómo te expande, el cómo te libera, o sea, eso, sobre todo esa sensación como de refresh que hay cuando sientes algo muy sutil que cambió en algo que siempre hacías, ves cómo se movió hacia otro lugar, estar atento a eso, eso es lo que a mí me emociona, como no dónde llega, sino como ese camino. El proceso. Sí, el proceso. Y ahorita que dices de hacer varias cosas, dime rápido, ¿qué son los Carpintruenos? Ah, bueno, los Carpintruenos fue un, un emprendimiento que surgió de los eventos del sismo del 19 de septiembre. Fui a apoyar con una sierra a la zona de Gabriel Mancera, donde se cayeron varios edificios a la que se le denominó, de, denominó zona cero. Y ahí encontré a un equipo de gente muy joven, todos mega de pilas trabajando. Y pues yo llegué a apoyar con mi herramienta y con la mano de obra. Y conocí al maestro Santiago, que es un chavo de 26 años ahorita, que ya tiene mucha experiencia construyendo. Y él nos dirigía a todos y hacíamos apuntalamientos para que ingresara eh, los marinos, etcétera, a los edificios construíamos escaleras, rampas, lo que fuera necesario de madera, no pero tenía una forma de dirigirnos que nos traía en chinga todos y ahí conocía a varios este, chicos muy jóvenes, en fin, compartimos un chat para intercambiarnos las fotos del, del, de la experiencia y cómo le poníamos al grupo, pues entonces empezamos a discutir y a mí se me ocurrió los carpintruenos por como que estábamos así rompiéndola, ¿no? y este se quedó el nombre y ellos empezaron a, a, a ponerse muy pilas, de, oye, ¿dónde más vamos a ayudar mañana? ¿Dónde vamos? Y entonces empezamos a ver de qué manera y yo empecé a tratar de gestionar los recursos con los conocidos que tenía para que pudiéramos tener, no, te, no nos bloqueen en los lugares donde queríamos ayudar porque los chavos no tenían botas o porque no tenían casco o porque no tenían los guantes o la herramienta. Entonces yo traté como de planchar las necesidades que tenían ellos y pues un amigo me mandó un mensaje en un chat, oye, ¿cómo ayudo? Le dije, pues a Melana, güey. Y yo veo que hace falta, ¿no? Y pues así empezó a recolectarse un poquito de dinero y alguien propuso después que ya no podía hacer nada acá y estaba como estábamos muy prendidos. Oye, pues que vamos a Morelos, porque allá está bien cabrón, se necesita ayuda. Y pues a buscar dónde quedarnos, quién nos lleva, cómo hacemos, somos ocho, cuántos van cuánto cuesta ir, igual a buscar como formas de hacer la logística y hacerlo como posible. Y solitos, sin pedir, iban llegando donativos y gente me decía, oye Omar, conseguimos esto, vendimos esto, hay esto, lo pueden llevar para allá, le regalamos esto. Y pues yo simplemente posteaba lo que iba pasando. Entonces solita fue empezando así como a hacer un magnetismo de ayuda directa. Y lo que se nos ocurrió fue hacer casitas de madera muy chiquitas al principio, como para que la gente guarde sus cosas de valor o para que la gente duerma. Entonces, llegábamos a cada casa, veíamos también que había un pequeño, eh, una pequeña brecha legal donde no interferíamos con lo del Fondem, ni interferíamos con el ejército, ni nada, sino que la gente tenía cierto lugarcito en su casa, que era un patiecito al lado de un árbol o algo ahí, donde podíamos construirle una casita. En chinga las hacíamos en tres horas a veces, wow. y, este, y todo con un sistema, todo hecho a partir de medidas estándar, se hacían cubitos, a veces con litera, doble litera, a veces con esto, a veces con dos ventanas, o sea, todo dependía de lo, lo que la familia necesitara. Después empezó a ampliar la ayuda y empezamos este, a recibir donativos de gente que estaba también ayudando ahí en Jojutla, en el Jicarero, que era una comunidad donde ayudamos, terminamos haciendo más de 30 y tantas casas algunas muy grandes y hicimos un aula también para unos niños que estuvieron estudiando casi un año en esa aula, pues no tenían escuela. En fin, se fueron dando la, las posibilidades de ayudar y cada fin de semana, de los viernes a domingo, eh, salíamos de mi estudio y nos íbamos a, a, este, a Morelos a trabajar y ya encontramos una logística y todo. Qué hermoso. Sí. Y pues ya ese proyecto no está vivo de alguna manera, digamos, no seguimos en el proyecto, pero de repente, como dices tú, surgen a veces las posibilidades de ayudar, la gente te busca, te dice, oye, tengo este donativo, etcétera, y pues ya conocemos una red de gente que necesita cosas, organizamos alguna misión y vamos más ocasionalmente a hacer labores más específicas. ¿no? Qué chingón. Uh -huh. Dime qué es el camino de la gordi. El camino de la gordi es el amor <ríe> por la tragadera y el amor por la tragazón. Me gusta cocinar, mi mamá es una cocinera, bueno, mi mamá es yucateca, entonces cocina, no todas las yucatecas cocinan así, pero mi mamá es de esas clavadas que le gusta cocinar mucho, y estoy haciendo su recetario y todo el tiempo estoy posteando fotos de comida y todo eso, y en algún momento igual pues mi Instagram personal de arte se había vuelto de pura tragadera, y dije, no, pues me voy a abrir uno de pura comida, y lo que se pues, empezó a volver… Eh, de una cosa que era un hobby, diversión y estar antojando a todos mis amigos, de todo lo que como, este era de, güey, llévame, ah pues vamos a hacer un intercambio, yo te llevo a un lugar, tú me llevas a otro, de repente, oye, te voy a mandar al curador tal, el no sé quién de Texas, que va a llegar por allá, llévate al camino en la gordy. Ok, pues me lo llevo. Pero va a llegar el amigo tal músico que no sé qué. Y me volví Tour. ahorita así de... Hay que ser otros. Sí, entonces gorditur. me gusta, nada, es un amor por compartir lo, lo, la comida que yo encuentro, que tiene mucho amor, que tiene sazón aquí en la ciudad. Y si voy a otras ciudades, pues igual buscarle y, y recomendar. Y pues nada, igual lo mismo, hacer comunidad y disfrutar. Ahorita que dijiste comunidad y ya para despedirnos de toda nuestra plática, que te agradezco mucho tu tiempo, me quedo con... con... Lo que, lo que mencionamos más, ¿no? Colaboración, curiosidad, comunidad, compartir, conectar, crear, sí. todo con C. Te agradezco mucho la plática, te agradezco gracias. la inspiración. Y, y sí, hay que, creo que hay que volvernos a, a ver y continuar, continuar platicando. Y por favor, sigue creando. que Está muy chingón lo que estás haciendo. Gracias, sí, güey.